la conexión entre diversidad cultural y sector audiovisual a mí me parece que es clarísima eh, hoy en día los medios audiovisuales son la principal fuente del imaginario que, que construyen los, las audiencias sobre el mundo, sobre la vida, sobre las minorías étnicas sobre las minorías sociales, sobre la violencia, sobre todo tipo de temas y en ese sentido creo que eh, los medios audiovisuales juegan un rol fundamental en, o podrían jugar más bien, este, corrijo, podrían cumplir un rol fundamental en la promoción de la diversidad cultural y sin embargo, debido a su lógica mercantil, a su lógica comercial, eh, lo menos que logran hacer es eso. Eh, en ese sentido creo que se está desperdiciando un, un gran espacio, una gran oportunidad para que en este mundo tan complejo que vivimos hoy en día y tan globalizado, la diversidad pueda realmente ser retroalimentada a través de, o promovida a través de los medios de comunicación. Con respecto a, a cómo la diversidad cultural se inhibe o se promueve a través de los medios audiovisuales, yo hablaría de seguiría el modelo de Philip Napoli, que a mí me parece muy válido para, para identificar eh, indicadores de diversidad en, en los medios audiovisuales, diría la diversidad cultural la debemos de encontrar primero en la propiedad de los medios, en el sentido de que no solamente la misma élite tenga la posibilidad de controlar la propiedad y la concentración de medios, sino que también se abriera a otros grupos sociales y a otros grupos incluso étnicos. En Estados Unidos, por ejemplo. Eh, se ha discutido mucho la necesidad de una política que permita que las minorías étnicas puedan ser también propietarios de medios de comunicación, los afroamericanos, los latinos, los asiáticos. Eh, en, en, otras, en otros países como más, eh, más homogéneos en términos étnicos, aquí la diversidad en la propiedad tendría que ver más con... Eh, grupos sociales con diferentes niveles de clase social de, los, de las personas, pero más que nada grupos sociales que puedan tener diferentes intereses y que la ley, las regulaciones permitan que, que se generen. Después de la, de la diversidad en la, en la propiedad de los medios, estaría también la diversidad en los comunicadores mismos, en que haya realmente un balance entre de género entre comunicadores eh, hombres y mujeres, de clases de extracción social, de minorías de género o sociales, de étnicas también, que haya políticas y regulaciones que, que promuevan dentro de los medios de comunicación que haya comunicadores que tengan todo tipo de eh, características étnicas, sociales, culturales, etcétera luego seguiría la diversidad en los contenidos mismos audiovisuales y ahí la idea sería promover que haya eh, que en la barra programática, en la parrilla programática de una estación de televisión o de todas las estaciones de televisión en conjunto se pueda dar realmente un, una, un campo de opciones donde haya todo tipo de géneros, todo tipo de contenidos todo tipo de procedencias, porque luego hay una monopolización de, de la programación audiovisual por parte de un solo país Estados Unidos, o de un solo país que en el caso de la producción local entonces creo que ahí también la diversidad es sumamente importante y por último eh, hablaríamos de la diversidad en, la, en el consumo mismo, este es algo novedoso porque casi nadie se plantea preguntas sobre cómo podemos también medir la diversidad en, en, las, en las audiencias y Napoli ofrece aquí los dos conceptos de diversidad eh, vertical y diversidad horizontal, la diversidad eh, vertical es en relación a, al el mismo individuo qué tan diverso es en su consumo, si yo de toda la parrilla programática solamente veo un género de televisión entonces mi diversidad de géneros es muy limitada. Si, si acostumbro ver cuatro, cinco, seis géneros diferentes de distintos orígenes, entonces soy muy diverso. Y la diversidad horizontal tiene que ver con, la, a nivel de toda la audiencia, cómo se reparten en los diferentes géneros y si hay balance en, en ello. ¿no? Creo que este es un mapa bastante útil para tratar de identificar eh, qué tan diversos están siendo los medios audiovisuales o qué tan, tanto están inhibiendo esa, esa diversidad. Es una pregunta muy compleja, eh, recuerdo que en los 70s y en los 80s del siglo pasado eh, Macquail y algunos otros trataban de medir no la diversidad sino la calidad de los contenidos audiovisuales y se hicieron toda una serie de tratados buscando qué indicadores utilizar para medir qué tanta calidad existía en una película, en un programa de televisión, en una noticia. Creo que a finales del, de la década de los 80 terminaron por darse por vencidos y decir esto de la calidad es muy complicado porque podíamos caer en, en juicios de valor que finalmente son eso y son muy subjetivos porque dependen de distintas eh, cuestiones y era muy aventurado que un investigador decidiera qué le conviene recibir a, a una audiencia, a un miembro de, del público. Eh, la discusión cambió, de en lugar de buscar el, la, la medición de la, de la calidad en los medios audiovisuales, se decidió mejor eh, promo, eh, hablar de medir la diversidad y en el caso de la diversidad es no importa que haya contenidos eh, audiovisuales comerciales, lo que importa es que no sean la única opción y que haya un menú muy diverso de, de géneros, de contenidos, de orígenes eh, geográficos, para que eso sea lo que enriquezca la experiencia mediática de, de las audiencias. Ese es el concepto de diversidad. Ahora, ¿cómo medir esa diversidad? Creo que sí hay, hay algunas eh, propuestas muy, muy concretas hay ciertos modelos que se pueden seguir, pero en términos generales todos coinciden en, decir, en medir eso, diversidad de géneros, bueno, si nos vamos al modelo de Napoli, habrá que medir eh, la diversidad en la, en la propiedad de los medios y en, lo, en las características de los comunicadores, si nos vamos al contenido, medir eh, con indicadores muy concretos, eh, cuántos géneros audiovisuales se están transmitiendo en un momento dado en un sistema televisivo eh, cuántos eh, qué tanta diversidad hay en la procedencia de los programas con respecto a países con respecto a regiones del mundo eh, si nos vamos a las audiencias a través de encuestas o a través de entrevistas o grupos de discusión identificar Qué, a qué tantos géneros y a qué tantos contenidos acostumbran eh, exponerse las, las audiencias, de acuerdo a sus características también sociodemográficas. Entonces yo, yo diría que esa sería una propuesta de, de indicadores útiles para medir la diversidad en los medios audiovisuales.